Bienvenido a Alejandría, ciudad de celebración. Como en gran parte de las ciudades griegas, Alejandría ofrecía distintas formas de entretenimiento, la mayoría vinculadas al culto y a las prácticas religiosas y a fiestas en torno a ellas. Destacaban entre estos festejos las celebraciones dinásticas instauradas para honrar a los reyes y reinas tolemaicos que habían sido deificados. Los fastos podían durar varios días e incluían sacrificios, ofrendas, procesiones y banquetes públicos. siempre que era posible se organizaban juegos y competiciones en lugares como el estadio el hipódromo o el gimnasio los residentes de alejandría disfrutaban de estos eventos en los que competían atletas poetas y músicos de todo egipto y otras ciudades del mundo griego Alejandría, como toda buena ciudad griega, tenía teatro. La arquitectura de esta estructura es típicamente romana, porque el equipo replicó un teatro de cirene. Los teatros romanos solían ser hemiciclos levantados desde el suelo en zonas planas, con estructuras diseñadas para mejorar la oratoria. Los griegos eran oblongos, similares a una herradura de caballo, y aprovechaban las pendientes naturales para favorecer su acústica. En el teatro se podían presenciar las obras de autores cómicos y trágicos contemporáneos. La obra que representan en este momento es Discolos, El Adisco, de Menandro, una de las últimas comedias griegas y de las más populares.